Bueno, feliz, feliz de poder estar aquí en este gran club, me han recibido muy bien, los compañeros, el cuerpo técnico, todos los que hacen parte del club, la gente, la hinchada, muy contento y muy feliz de poder estar aquí y bueno, espero disfrutar ese momento. Un club grande, un club que tiene mucha historia, tiene grandes instalaciones de otro nivel, eh, un excelente cuerpo técnico, un excelente equipo para pelear títulos. Yes, por ver un jugador de, de su país hacer historia en Santos, Darwin Quintero hizo grandes presentaciones en el club y bueno, pero yo vengo a hacer mi historia, a hacer mis cosas eh, de la mejor forma y espero hacer muchas cosas importantes aquí en el club. Creo que me he encontrado con un muy buen grupo, una excelente persona, eran humanos excepcionales, eh, hemos cruzado algunas palabras con el Mr. bueno, espero conocer mucho más del programa. Primero pensar en Santos, hacer las cosas bien acá y bueno, si Dios quiere se me da la oportunidad de ir otra a la selección, bienvenido sea. Bueno, uno como delantero siempre quiere aportarle mucho a, al equipo. Eh, soy un jugador que tiene muy buena movilidad en el frente de ataque y bueno, lo más importante que uno como delantero hacer goles, ¿no? A la afición que nos sigan apoyando. Eso apenas es el comienzo, tenemos un gran equipo y bueno, vamos a dar todo por, por esa camiseta para salir campeones.